Amigas, amigues, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gusto de saludarles, saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, desde nuestro canal de YouTube, en este caso, bueno, transmitiendo hoy en relación a un encuentro que vamos a tener con mi querida hermana Carlota Reina, que... Eh, nos va a llevar a la última parte, el último estadio ya de este mes oficial, mes que hemos propuesto desde Fundación La Bomba de Miel como última parte de la propuesta mes que desde abril del año pasado hemos estado desarrollando, ¿no? Desde el año 2022 hemos estado desarrollando primero con el mes Voice. Joseph Boyce, luego con el mes Marcel Duchamp, luego con el mes Andy Warhol y ahora ya terminando con el mes sofical Estamos eh, en este estadio buscando ahora lo que hemos ido encontrando en los otros meses, en cada una de las propuestas MES, que son las herramientas que eh, nos quedan como una forma, ¿no?, de eh, recordar lo que hemos estado pasando, ¿no?, esto de escribir que es pasar por el cuerpo, ¿no?, en esa etimología de la escritura como pasar por el cuerpo, ¿no?, nos queda eh, pasar por el cuerpo la escritura de esto, que son las herramientas sofical que eh, se van a sumar a las herramientas, eh, José Spois, a las herramientas Marcel Duchamp y a las herramientas Andy Warhol que hemos ido generando después de cada uno de los meses que eh, estuvimos trabajando en relación a cada uno de estos artistas. Eh, bueno, voy primero que nada entonces, como siempre, a saludar, a introducir a mi querida hermana Carlota Reina que está por ahí con la hermosa y adorable Charo. Buen día señoras, señoritas, ¿cómo les va? Sí. Buenos días, acá estamos con, con Charo escuchando a las dos, una escucha y la otra la, lo come, pero bueno, cada una con su sentido activado. Me encanta, eh, Charo será la que toma las notas. Charo comerá las notas. Eh, muy bien, muy bien, quería empezar con esta noción de que vos en algún momento retomar esta, esta idea de que quizás Estamos hablando de caja de herramientas, pero que quizás no sea una caja de herramientas, sino que con Sofical es una valija. Sí, me gusta, me gusta esto. Vamos a ver a ver cómo lo. El... Estoy, ¿estoy como? No, no, no, no. yo. Eh. Me gusta cómo, lo, cómo, cómo suena eso. El planteo es buenísimo, ¿no? Como valija. Aparte porque pienso en la guata en de, de, de Duchamp también, ¿no? Como en un, en un elemento que hasta ahora no ha sido eh, considerado por nosotros más que en, en, en el... En el, en el digamos, en, el, en lo tácito del término, ¿no? En herramientas. Pero que una herramienta también, en este caso, ¿no? Nuestro, como PAMQ, puede ser eh, parte de un obrar, ¿no? O sea, puede ser... Eh, estas cajas de herramientas, no, sin duda que son nuestro obrar, son nuestra proposición como arte, dentro de, del arte, ¿no? Eh, en torno a estos eh, resultantes de estas, de estas operatorias, ¿no? O sea, es, definitivamente las cajas de, la caja de herramientas son formulaciones, ¿no? Y estas formulaciones eh, creo que, que están, hasta ahora han estado dadas de una manera bastante... Eh, poco dicha en ese sentido, aunque para nosotros sea bastante natural, pero que no hemos eh, establecido tal vez de que dentro de esta propuesta de Fundación La Bomba de Miel y de que nosotros vamos llevando este, este orden, ¿no? Eh, que es un orden no necesariamente tradicional, pero que es un orden, ¿no? Este orden, y que vamos haciendo estas propuestas, que también van resultando estos eh, objetos PAMQ, ¿no? Que son nuestros objetos de, de definición de, de cierto tipo de maneras propositivas de la bomba de miel, ¿no? Maneras propositivas en arte. Maneras propositivas, si se quiere, incluso si lo quieren, ¿no? Para que sea un poco más claro, aunque no es así literalmente, ¿no? Pero objeto de arte, ¿no? Estas herramientas son objeto de arte y son en ese sentido también obra, ¿no? Nosotros siempre hablamos de obrar, de operatorias, de formulaciones, pero sin duda que todo viene también de la noción obra, ¿no? La noción obra es de donde partimos también para esa deconstrucción. Creo que, que está bueno ¿no? lo de Valija en el sentido de este último estadio donde habíamos llegado, que es la idea de que el artista después de eh, producir obra va entrando ¿no? en la noción de que eh, todo es posible de ser arte y define no aquello que académicamente está muy sujeto a cierto tipo de reglas lo abre lo expande no y lo define en obrar de artista y que a ese obrar de artista luego lo pone a circular eh, y lo eh, expande también no en una posibilidad que es la de operatoria de carrera no las operatorias en torno a una carrera de sistema, ¿no? Que cada tanto, ¿no?, puede ir formulando como eh, est estas mm, proposiciones profesionales, donde profesional para nosotros tiene que ver con llevar adelante una fe, con profesar, ¿no? Y que eso... En el último tiempo requiere o ha requerido de una nueva eh, revisión, ¿no? De una nueva deconstrucción en relación a eh, algo concreto que nosotros estamos llamando eh, esto de eh, programar trascendencia. Porque sentimos que lo profesional, per se, digamos, en términos de transartistas, no se asienta solo ni la historia del arte lo va a sentar ni nadie va a venir a, a reconocerlo o asentarlo. Y somos nosotros quienes en el presente y hacia el futuro tenemos que asentarlo, ¿no? Que esa trascendencia tiene que ver con ese cierto tipo ¿no? de eh, proximidad a algo que no es efímero, ¿no? que no, tampoco decimos que es permanente porque no estamos trabajando en esos binarios, ¿no? sino en, una, en todo caso en una transversalidad ¿no? de esos binarios. Entonces en este sentido creo que es, es muy interesante poder transversalizar lo que venimos haciendo como cajas de herramientas en una valija, ¿no? una, val una valija como una boata en valiz, de Duchamp, ¿no?, que también de algún modo son los, los, las cajas de libros de Sofical, ¿no? Estas cajas, ¿no?, como el doble juego, que creo que es la más este, tradicional, ¿no?, de, de ver, que es una caja que, que se llama doble juego, pero que contiene a su vez eh, libros que son autónomos al doble juego, pero son a su vez parte del doble juego, ¿no? Entonces es justamente un doble juego entre la noción de lo individual, lo colectivo, que se manifiesta en un proyecto de sofical, ¿no? Esto es interesante porque de alguna manera recupera cierto tipo de eh, aire, cierto tipo de manera de respirar y de, de hacer arte a partir de ello, de las Boatambalis de Duchamp, ¿no? porque en algún punto las Boatambalis de Duchamp también estuvieron buscando esa deconstrucción. No la logran, porque es una época y un modo del arte moderno todavía, y Sofical está ya o sea, por fuera, ¿no? está trabajando en una época del final, del cierre del arte postmoderno, e incluso ya o sea, podríamos decir del comienzo del arte contemporáneo. Entonces, bueno, tiene más, más este, el arte ha andado más camino, ¿no? Y, a, y, a, y permite, posibilita, en el caso de ella, otro tipo de cosas que en el caso de Duchamp todavía eran, estaban muy lejanas, digamos, ¿no? 40, 50 años eh, lejanas todavía, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, me parece que está bueno lo de valija, como lo de caja de libro, ¿no? Como lo de esta noción del de libro como caja que contiene libros, ¿no? La, la obra, como en el caso de Duchamp, ¿no? La valija que es obra, que contiene obras. Que a su vez no son objetos per se plásticos tradicionales porque son, en ambos casos, ¿no? Tanto Duchamp como Sofical para estos ejemplos, son la recuperación de un proyecto en términos de documentación. ¿no? O sea, no son el, el, el, la, el primer estadio de una idea puesta en, te, en, en nombre del arte como objeto del arte. ¿no? En el caso de Duchamp, la primera, el primer estadio de ideas puestas como arte, como objeto de arte, era, por ejemplo, el gran vidrio. Era el urinario, ¿no? la, la fuente. Era, eh, no sé, eh, sus, eh, estos eh, grabados y demás, ¿no? Dibujos, notas. Eh, eran los otros readymade, ¿no? Etcétera, ¿no? Era el tueme, ¿no? Tum, tuem. Era, bueno, distintos tipos de cosas, ¿no? Que Duchamp... De todo eso, hace reproducciones, pero que son a su vez obra, ¿no? porque son reproducciones facsimilares que Duchamp, por ejemplo, colorea de manera única, o sea, una por una de las reproducciones de las más de 300 guatambalis que hay, no y que representan. Presentando ideas que han sido anteriormente desarrolladas como obra. ¿no? Es una versión deconstruida del objeto único que termina siendo objeto único. ¿no? Un Ampersand en algún punto, ¿no? Un ampersand. Y Sofical hace exactamente lo mismo, porque Sofical genera una, un cierto tipo de objeto de arte inicial, que son las acciones a las que registra y releva en los libros que son representación, pero a la vez son presentación en sí mismos, digamos, no con el plus de que están eh, llevadas a cabo de manera industrial que diferencian, y marcan ¿no? también la capacidad de época del arte con las estrategias de Duchamp, ¿no? diferencia las estrategias de Sofical con las estrategias de Duchamp, porque Duchamp intentó hacer todo industrial y parece industrial, pero no lo fue del todo. 50% es industrial, otro 50% está hecho a mano, digamos, ¿no? de todas las cajas. Lo de Sofical el 100% está hecho industrial, pero a esas ediciones industriales de editoriales, ella le suma estas reediciones donde, de una manera industrial, genera cambios, genera presencias disruptivas, ¿no? Por ejemplo, en las traducciones, ¿no? Cuando traduce del, del francés al inglés, mo hace modificaciones, a veces mínimas, de una edición a otra, ¿no? o, o a veces máximas, perdón, a veces mínimas, o a veces grandes modificaciones. Y, eh, por ejemplo, en, la, en las ediciones, distintas ediciones de un mismo libro, caso, por ejemplo, historias verdaderas, ¿no? una edición difiere de la otra en, en primer lugar, que le va agregando historias. Historias Verdaderas es un libro que cuenta historias acerca de la vida y el obrar de Sofical, que ella lo cuenta en primera persona, y que se estructura, digamos, eh, estética, poética, técnica, política y conceptualmente en una dupla entre foto y texto, y que eh, es un libro que en las distintas ediciones va agregando nuevas historias verdaderas. Entonces la primera edición tiene 15, la segunda tiene 20, la tercera tiene 23 y así sucesivamente, ¿no? Esto eh, es, es lo más obvio del mecanismo no de Sofical de mantener siempre cierto tipo de aura sobre cada una de las ediciones, aunque de una manera industrial, ¿no? Y estas auras, que en el caso de, eh, de historias verdaderas es muy obvia, en otros casos, de otros libros, son muchos más sutiles. Por ejemplo, cambia una dedicatoria, cambia un nombre, cambia algún tipo de definición. Por ejemplo, la descripción de un sitio cambia a veces una dirección, ¿no? que a veces uno no sabe si es un error de de la editorial, o es realmente un cambio que ha hecho ella, ¿no? Eh, etcétera. Y va generando ¿no? ediciones que son similares entre sí, de un mismo título, pero que a su vez son diferentes entre sí. ¿no? Lo mismo que hacía Duchamp con sus cajas. Eran similares entre sí, pero diferentes este mismo mecanismo puesto perdón en otra época con otros eh, paradigmas no eh, estéticos poéticos políticos conceptuales técnicos no pasando claramente eh, Duchamp no por un filtro Warholiano que se encargó de esa industrialización eh, en términos de deconstruir ¿no? a Duchamp, la, de, la deconstrucción warholiana del Duchamp, que quería ser una máquina y que Warhol busca ¿no? de una manera muy clara y que eso fica el reto más, ¿no? el retoma de, de ambos en estas expresiones de estas ediciones. ¿no? Bueno, me fui, me fui como muy... Por, este, por todo este asunto, ¿no? Porque me parece que es interesante reflexionar esta cuestión de por qué podría ser una valija y no una caja de herramientas, ¿no? ¿Qué diferencia una caja de herramientas en términos, incluso diría yo, que eh, bajo una búsqueda ¿no? Eh, pragmática, ¿no? Se si estaban buscando herramientas para poder, llevar adelante mejor nuestros obrares como artistas, ¿no? nuestras vidas, nuestras maneras de estar en el arte como transartistas. Pero ¿qué pasa? Las herramientas también son eh, elementos muy definitorios, no en sí mismo de la herramienta, que cosa que también lo es, sino de los usos de esa herramienta. ¿no? De, de, las herramientas son elementos muy específicos para cuestiones muy específicas, no? Pocas herramientas son genéricas y, y, y por lo general se van otro nombre que ya no es herramienta, no? Entonces, ¿por qué podríamos irnos de herramienta a valija, no? ¿Por qué podríamos irnos de herramienta a la, de caja de herramienta, la noción de valija de ¿Elementos? Eh, programas, formulaciones, fórmulas, o sea, un alquimista, eh, algo de por ahí va, pero bueno, me gusta esta noción de que las herramientas sean, eh, nuestro tipo de herramientas para artistas tiene que ver con un obrar de artistas, entonces es como acercarnos, Ahí, ¿no? Acercarnos al... Es como que no hemos ido del arte, porque también he... empezó lo de la caja de herramientas, también vinculado eh, también a la noción de los aviones, o no sé, o yo este... esta noción de que eh, mostramos nuestra sí. caja de herramientas, abrimos nuestra caja negra, eh, y mostramos nuestro proceso y lo compartimos así como está. Ese, ese ejercicio creo que lo hemos hecho... Y, y que bueno, que ahora nos vuelve, nos volvemos a un punto donde también tenemos que pensarnos como, y que creo que es el, en lo que estamos como todo el tiempo volviendo, o nosotros también trabajando y vinculándonos, que, que tengo que ver con este hackeo, que es volver a nuestro obrar, de artistas. Esto que no es una institución, sí. no va a ser un lugar de eh, definiciones sino que es un obrar de artistas, entonces tiene que ver que nos vinculemos ahí. Y mmm, sí, te escucho. No, no, adelante, por favor, adelante. No, no, es que ahí me quede. <ríe> ahí libre. <derive. ríe> eh, eh, yo creo que, no, iba a decir ¿no, de esto de que, de, de, que el, de algún modo el obrar de artista también requiere de ciertas eh, creo que, que, que A diferencia de herramientas ¿No? Requiere como elementos Con los cuales en todo caso Hacer una herramienta ¿No? Pero no con la herramienta Creo que, que, que el, el término herramienta Hace más alusión A una eh, Fórmula ¿no? A, un, a, un, a un predispuesto que se organiza, ¿no? que está organizado de tal manera, como por ejemplo un coche, ¿no? que es una maquinaria organizada de tal manera para la cual existen herramientas ¿no? que, que van a ayudar en el caso de tener que, eh, no sé, arreglarlo, modificarlo, abrirlo, cerrarlo... Etcétera, no, Etcétera, Pero siempre en pos de mantener el coche funcionando no. Entonces creo que, que esto es el, el asunto puntual no, que, que tal vez las herramientas tienen que ver más con un ámbito de sistema y de mercado Que con el ámbito transartista ¿no? Claramente nosotros, como bien decís vos Empezamos con lo de las herramientas a partir de esta noción de la caja negra de los aviones y en función a algo que todavía no, no entendíamos como transartistas, ¿no? Sí sabíamos que de, de los artistas que estábamos hablando y hacia los artistas, ¿no?, a los que nos estábamos dirigiendo, en todo sentido dicho esto, para todo tipo de, de acepción de esto, eran artistas que no estaban dentro de, de los márgenes más duros y estrictos de los mercados y los sistemas del arte, ¿no? Pero todavía no teníamos una clara eh, definición como ahora estamos empezando a tener, ¿no? Que es esto del transartista. Entonces creo que también la caja de herramientas ahora la podemos ver en términos de esto, ¿no? De que es un elemento... Primero que nada, demasiado definido, ¿no? En realidad debería, para decirlo bien, es un elemento definido que tiene en esa definición la capacidad de también ser un elemento muy concentrado y que nosotros a eso no lo pudimos tal vez pensar con esta claridad que ahora no lo podemos analizar y pensar en términos de que estamos Buscando desconcentración, dispersión y menos eh, receta, digamos, ¿no? Eh, entonces, que en esa dirección es por donde debería aparecer esta valija sofical. O tal vez no, tal vez no aparecer ninguna valija, ¿no? Tal vez estamos... <ríe> No sé, no. Yo creo no sé. que lo de la valija también eh, nos conecta con una cuestión de lo migrante, ¿no? Porque mm, creo que ahí ese es un foco todavía que no, no logramos, eh, en, en, no sé, atravesarlo y hacerlo cuerpo, ¿no? eso, eso, esa imagen que estás haciendo con las manos, ese merge, no lo logramos hacer parte. Y, y que es nuestra gran duda, ¿no? También, que tiene que ver con, con esto de los viajes? ¿Qué significan? ¿Vamos a seguir haciéndolo? ¿Son, eh, ¿Suman? ¿No suman? ¿Qué es lo que suman? Eh, y, ¿Y qué tiene que ver este nomadismo digital, no? Entonces pensaba que esto de la valija, eh, me parece que puede ser un juego interesante, material plástico, para seguir pensando, e eh, incluso hosteando, armando hosts, para, para diseñar esta valija, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué sería una valija de transartista, una valija migrante? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesitamos como esas cosas de supervivencia básica? Hablando de esto de sobrevivir que venimos trabajando tanto. Creo que ahí hay como nociones y cosas que, que nos pueden enriquecer, por lo menos como juego plástico, hasta que no sé qué aparezca, pero definitivamente que estas herramientas a nosotros es como que las, las vamos trabajando, pero nos van llevando también a aclarar, ¿no? Que esta caja de herramientas, estas herramientas que venimos trabajando con cada artista, es como un volver a empezar, ¿no? Porque vamos definiendo ocho, ocho pasos, como ocho cosas, pero que es como una historia, una narratividad sobre el transartista, y que cuando volvemos a pasar por una artista, lo volvemos a, a, vol a pasar, lo volvemos a pasar, y es como que estamos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, no, no sé cómo vamos a terminar, pero este voice, vamos a volver por voice, encima que ya hemos escrito herramientas de voice, creo que vamos a volver a escribirlas, y bueno, parece que ahí va, va a vamos a terminar el, este ciclo migratorio, que no, seguramente vamos a en encontrar la divergencia, o eso que desplazamos eh, en todo este recorrido de casi un año para construir esta, esta noción sé, escuela. Sí, me parece que, que estaría bueno también, por ejemplo, en relación a esto, no a, a hacer un cambio de eje de... Eh, de, esto, de esta noción de, de, de herramientas para la vida y el arte, digamos, ¿no? Y tal vez eh, herramientas que ya no se, no se relacionen con la vida y el arte, ¿no? Ayer decíamos algo que me, que me hizo reflexionar sobre esto: que era lo, ayer en el encuentro de, de cierre de hackeo, de hacker, ¿no? De hackear, de hackeadores. Eh, que fue un, un encuentro participativo, ¿no?, que estuvimos con, nuestro, con parte de nuestra, de nuestra comunidad conversando, lo pueden ver aquí en, en el YouTube, eh, aparecieron cosas, ¿no?, en, en relación con, con esto de, de, de lo cansados que estamos de la modernidad, de la posmodernidad, del arte contemporáneo, y de todas sus eh, máximas, ¿no?, sus, sus estereotipos, sus, eh, bueno, también incluso sus recetas, ¿no?, sus, este, sus recetas, tanto como receta de cocina, como receta, indicación de medicamentos de un médico, ¿no?, o sea, sus recetas, sus, sus maneras, ¿no?, de solucionar cosas, sus maneras de decirnos cómo hay que hacer, ¿no?, o de indicarnos cómo se hizo para dejarnos abierta una puerta de intención, ¿no? Eh, que termina dando por resultados siempre más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, un poco que pienso que también en ese sentido hay algo que, que, ta, que, que, que tiene esto como de esa, de esa apertura también, ¿no? Que hay algo también que en relación, por ejemplo, a la vida y el arte, yo particularmente estoy ya cansado, ¿no? Tanto de la vida y el arte como del arte y la vida, ¿no? Que son como este Ampersand también, ¿no? Que se ha dado en la historia del arte, del arte-vida o de la vida-arte, ¿no? Eh, y que se ha transformado también en un infinito, ¿no? O sea, que, que todo va por ahí, ¿no? En, en, en, en, a favor o en contra de un lado o del otro eh, para arriba para abajo pero siempre una especie de binario con el que seguimos eh, armando las estrategias de definición de todo lo que pasa en el arte en general no entonces creo que también en ese sentido la modernidad, la posmodernidad y la contemporaneidad que nos ha cansado también eh, nos ha cansado el, este, este infinito arte-vida-vida-arte, vida, vida, arte, ¿no? Entonces, tal vez, Sofical que eh, creo que es la primera cansada de eso, aunque, ¿no? O incluso, porque aunque lo está trabajando desde que sabemos de su obra, ¿no? finales de los años 70, y que sigue hoy, ¿no? O sea que está un obrar absolutamente vivo y en plena actividad, ¿no? en pleno desarrollo Es una obra relacionado al arte-vida y a la vida-arte ¿no? Pero a ah, ese infinito, digamos ¿no? Pero creo que, que, que cuando uno la escucha, Sofical, sobre todo en las últimas entrevistas Que hemos estado viendo también durante este mes ¿no? Una entrevista, por ejemplo, con Fontcuberta con Joan Foncuberta, que estuvimos analizando en el hostenet sofical no en la atmósfera sofical eh, vemos que también está un poco cansada de esta idea del arte vida y de la vida arte no o sea está un poco cansada también de que el proyecto por relacionarse con cierto tipo de cuestiones que entendemos son sus eh, vivencias íntimas siga eh, en, en esta línea ¿no? de definición que además lo ha tomado todo, ¿no? porque el, el arte-vida, la vida-arte lo tomó todo, definitivamente no hay nada que ya no se hable desde ese lugar, ¿no? desde el solo hecho de, de, de la presencia del artista, no como una herramienta anónima, sino que tiene un nombre y apellido y ese nombre y apellido es una marca y esa marca es, eh, tiene ciertas eh, definiciones y descripciones que la sostienen y la proyectan per se, digamos, por sí misma, más allá de la obra que hagan, ¿no? O sea, pensemos en... O sea, soy Kusama, ¿no? Que es este... el, el <risa> es el, la marca actual eh, que todo que en todo hay que nombrar bueno es, es ya soy Kusama por sí misma no o sea no importa lo que haga ya es, es, ya sabemos lo que es y va a ser siempre eso por ahora no entonces en ese sentido Sofical de algún modo también vive esa experiencia, ¿no? Sofical es Sofical más allá de lo que haga y sabemos que siempre va a estar hablando de vida y arte, de arte y vida, de sus cosas íntimas y que aunque ella diga que no habla de sus cosas íntimas, son de sus asuntos personales y aunque diga que no son sus asuntos personales, terminen siendo eh, referencias sobre sus... Eh, experiencias o experienciaciones de existir y así sucesivamente, ¿no? Porque ella dice que no, pero al final que termina siendo que sí, pero después dice que no y termina siendo que sí y así vamos, ¿no? Así estamos desde hace 30 años o 40 años, ¿no? Con Sofical. <ríe> Entonces, digo, creo que, que, que Sofical también está un poco cansada de eso porque en algún punto es un estereotipo que ella sin duda ha presentado y ha representado, pero del cual también ya se ha abstraído, digamos, ¿no? Del cual también se ha generado una otra autopercepción, ¿no? Sobre todo que si somos avatares, avatares como transartistas, no tenemos vida, como Como se entiende. Entonces creo que tiene que ver con, me encanta llegar a esta noción de que tenemos que transversalizar esta noción entre vida y arte. ¿Qué es lo que sale como oblicuo? Eh, porque creo que ahí va a haber una clave muy importante para, para trabajar y entendernos qué es lo que estamos generando como, como pulsión, y como qué sentidos estamos ampliando, porque también quizás, eh, quizás, eh, bueno, tengamos más que ver con sensores y pulsos, eh, no... No del latido del corazón, y no me tal la palabra, pulsaciones, eh, tarotán, o tengamos que pensar esto que estamos generando como código. Sí, pienso, no pulsaciones cardiovasculares, sería, creo, es sino. Eh, ay, ¿Qué pasó ahí? ¿Puedes creerse? Me están colando por una Mamá. ventana, mira. Sí, ¿Te me estoy viendo. ¿De dónde viene? ¿Pero qué puede sacar a Charo? ¿Qué van a sacar a Charo por la ventana? Por favor, no. Bueno, este, a ver, pienso en esto, ¿no? Que me parece buenísimo lo que estás... Este, diciendo y a dónde vamos como llegando, ¿no? Cómo vamos este, arribando, así como, como este, el arribo de un avión, ¿no? Que vuelve a despegar. Creo que, que el gran punto está en esto de eh, que no somos ya personas, sino somos avatar, ¿no? O sea, no somos personas ni perfiles, de personas ¿no? no somos personas como seres humanos ni perfiles que representan a seres humanos somos una transversalidad que es un avatar ¿no? un ser humano perfil muy complejo ¿no? o sea algo que está transversal a esas dos posibilidades que arman un binario no esta tercera opción Mira, mira qué lindo, aparte, ¿no? Como tercera opción. Esta tercera opción es definitivamente el ámbito donde Sofical se está moviendo. No hay duda de que Sofical se está moviendo en un ámbito avatar desde hace por lo menos unos 10 años, diría yo, ¿no? O sea, yo creo que con el proyecto de, de, de su madre, de la muerte de su madre, empieza a moverse sobre una idea mucho más avatar, que la de, la de la ser humana o del el perfil, en su caso, profesional, ¿no? Un perfil de carrera. Creo que estén en, en una transversalidad entre esas cuestiones, ¿no? Y que constantemente insisten que entendamos eso, pero no lo podemos entender porque no lo podemos comprender, ella insiste, de hecho, bueno, el mismo en Kubert en esta entrevista, por ejemplo, que veíamos, pero lo hemos visto en sus eh, ponencias, en las eh, expresiones, digamos, que ella tiene acerca de su trabajo de distintas maneras, incluso en las entrevistas eh, escritas, etcétera, ¿no? Hemos visto que ella, nos, que ella insiste en que no se trata de su vida privada y que no se trata tampoco de un perfil. Eh, inventado creado sino que es un, una transversalidad entre esas dos cosas ¿no? entre lo que existe y sucede realmente y una imaginación no y que eso es sofical ¿no? Que esa es la cuestión pero que no está en relación a la vida y al arte está en relación en todo caso a cierto, cierto tipo de estrategias de, de, de algoritmo, digamos, ¿no? O sea, cierto tipo de estrategias, de relaciones, ¿no? Que se van haciendo por otros, eh, a través de otros sistemas, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo esto de pensar una valija para el avatar que no es la valija para la persona, para el transartista como obrador, digamos, ¿no? Sino es para el transartista como hackeador, que es este, este modo, digamos, de un programador, ¿no? El transartista como hackeador que tiene esta valija sofical, que es una valija de recursos, digamos, ¿no? Que ya no son ni herramientas, ni es una caja, ni tampoco refiere a la vida o al arte, ni menos aún a la vida y el arte o al arte vida, digamos, ¿no? O la vida, arte, arte, vida. Sino que refieren a una prosumisión de mercado que va estableciendo los posibles a partir de estrategias de, de, de marketing, digamos, ¿no? de estrategias eh, que terminan siendo ¿no? motores algorítmicos y que es eh, de lo que se trata todo esto, ¿no? O sea, evidentemente, Soficala esto lo entiende más allá del ámbito virtual digital, ¿no? O sea, esto que decíamos, cuando hablamos de este tipo de cosas que suenan relativas específicamente y muy, de manera muy puntual al mundo de, de internet, de las computadoras, de los eh, sistemas, ¿no? de la informática, etc. ¿no? ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando eh, de eso en este momento con distintos tipos de matrix, matrices que han servido en otros momentos para hablar de otras cosas, ¿no? O sea, hablar de este tipo de cosas, ¿no? De una caja de recursos de mercado en términos de prosumisión algorítmica es estar hablando de un ámbito de... Eh, de de producción, ¿no?, en términos de operatorias, de formulaciones y de programaciones digitales web, o es también poder estar hablando de otro tipo de, de, de ámbitos, ¿no? Porque Sofía también nos Creo dice... Sí, sí, sí, son otros ámbitos también. Estamos hablando de herramientas tipo web, pero trasladadas a múltiples universos o múltiples ámbitos no sé qué es lo que bueno Sofical nos dice de algún modo no que es también ese ese punto en el que ella está en el que como avatar ha asumido la post no o sea ha asumido el ámbito de trascendencia post digital no Qué es esto que pasa después de que a lo digital puro lo volvemos al, al mundo analógico, pero para generar una transversalidad entre ambas cosas, ¿no? Creo que, que, que esto, ¿no? Que en el caso de, de sus libros, ¿no? Porque podemos entender que sus libros son el resultado de un... De un extenso proyecto y muy complejo aparato digital, ¿no? porque los libros para ser publicados hoy, como se publican los libros de Sofical, eh, tienen que ser trabajados de una manera absolutamente digital, digamos. ¿no? Y, ¿Y cuál es la diferencia del arte digital tradicional de mercado post-académico, contemporáneo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ese arte con lo que Sofical hace y que termina publicado en un libro físico, no digital, digamos, un libro de hojas de papel, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia cuando Sofical se la pasa haciendo modificaciones en una matrix digital para que luego se imprima? ¿No? O sea, esto es... es en términos de, de, de prosumisión, trabajar como transartista esto de producción y consumo, ¿no? O sea, de, de, de, de este ida y vuelta, bueno, también de algún modo ampersand, ¿no? Porque no es un infinito, sino es un, una espiral que eh, abre y cierra eh, sin abrir y sin cerrar, digamos. ¿no? Que presente esa imagen, pero es imagen, ¿no? Eh, tengo que partir, sí. se me acabó, <risa> la medida de lo posible, pero me parece que, que lo podemos ir mañana, y mañana seguramente que tengo todo el día disponible, así que vamos a armar como dos encuentros para esto, así lo, lo terminamos de caldear, pero me quedo, voy a quedar pensando en esto de la valija para el avatar, y, y tiro un datito que también hace un tiempo, cuando hicimos el host en Uruguay, eh, estuvimos trabajando todo esto de la atmósfera PAMQ, que, que en, en, entramos como un mundo ficción que nos permitía ir pensando en distintas eh, maneras eh, para con, cómo se conectan las personas, cómo nos, cómo nos vinculamos, qué aire respiramos, cuál es la atmósfera avatar, creo que esta, este, esta cuestión avatar nos conecta un poco a eso, y ya hace rato que tengo muchas ganas de un host, un host o un host avatar, creo que nos los debemos, Fabio, <risa> en algún momento, para también ver qué pasa y qué, qué, qué co-creamos con la comunidad La Bomba de Miel en esos términos. Sí, definitivamente sí. Bueno, creo que nos tocan varios, tenemos ahí uno, un par de pendientes como este, que bueno, será tiempo, no ya que terminemos con Voice, de darnos el gusto y también de que eso aporte, ¿no? Porque creo que ahí hay, hay unas cosas para, para sacar que son realmente cosas que nos están faltando, ¿no? Tal vez es eslabones pérdidos, como decíamos ayer, ¿no? Que algunas cuestiones no nos terminan de, de, de, de ser porque nos faltan algunos eslabones que no nos permiten que eso funcione, ¿no? Que, que está ahí como que sí, pero que uh, no termina, ¿no? De, de, de funcionar. Me parece que está bueno poder pensarlo así, ¿no? Como en estos otros instancias host de ciertas cosas, ¿no? Ayer decíamos también el host queer, ¿no? Un host net queer. Bueno. Creo que, que, que nos debemos como estas cuestiones, ¿no? Que ya, ya será el momento, no, no ha llegado todavía, pero va a llegar. Eh, bueno, yo creo que mañana, en realidad, vamos a ir directamente con esta cuestión. Estaba aquí tratando de anotarlo como lo había dicho, pero ahora es que no me acuerdo bien. A ver cómo era. Valija para el avatar con recursos para programar la ascendencia de manera algorítmica. Eh, en, en relación a un marketing spam, uh, hacker, un hacker, porque específicamente sobre, sobre sofical, ¿no? A ver cómo eh, te lo, te lo estoy, estoy aquí te lo mando a ver cómo lo, lo ves. A ver. Tenía la valija para el avatar con recursos para programar trascendencia de manera algorítmica en relación al marketing spam Me encanta. Bueno, lo dejemos entonces abierto a esto como, como puente entre hoy y mañana. Eh, que ahí, bueno, podemos afinar cosas, porque ya estoy pensando que en vez de hacker podría ser fracker, bueno, ¿no? A ver cómo, cómo mañana lo... Dejemos que ha... este es el puente, ¿no? O sea, quedamos aquí y mañana seguimos desde aquí. Creo que tenemos que ser muy puntuales, mañana me parece que en un encuentro eh, darle darle darle cocción, ¿no? Y, y ya. ¿No? parece que, que, que ya, está, está, está ahí, tengo la sensación de que el, que el peligro es pasarnos de, de, de vuelta, ¿no? Como que, no te preocupes que, que siempre los ejercicios host nos vuelven al... Sí, nos traen otra vez, otra vez. Pero, pero como que eso, ¿no? Como que digo, bueno, a ver, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Hasta un punto, ¿no? No más. De ahí es más, este, en algún otro momento, ¿no? El planteo creo que está buenísimo. O sea, este último planteo, esta última este, oración, el párrafo, de este último, creo que es el que nos va a permitir mantener una medida de lo posible, ¿no? Que eso sea la medida. Y mañana armar esto, ¿no? Esta valija. Muy... Acua por favor aclarar, después ahí agregalo, eh, muy acuarianamente, ¿no? O sea, <risa> recordar esto de que estamos tratando de atravesar también muy acuarianamente estas cosas, sin, sabiendo que no vamos a dejar de ser taurinos por eso, ¿no? O sea, va a ser muy concreta también esta, esta valija, no va a ser un delirio, ¿no? pero Buscando acuarianamente, ¿no? La apertura, la la, la este, lo, lo, lo grupal, este, colaborativo, expansivo, ¿no? De, de, de bueno, de comunidad, ¿no? Bueno, vamos porque se te acabó el tiempo. Este Charo salió por la ventana. No sé qué están haciendo. No como un cohete. No sé qué están haciendo, pero lo que sea, bueno, este, espero que lo estén disfrutando mucho. Y bueno, nos estaremos viendo mañana, hermana querida, y seguiremos con esto. Que me parece eh, arrancó y tomó una forma hiper buena. Sí, van a estar interesantes las herramientas de la valija sofical. Y, y bueno, y vemos. Y ya nos estamos preparando para volver a Voice. Exactamente. Bueno, hasta mañana. Hasta que mañana. tengan lindo día por ahí. Hasta mañana ustedes que están siguiéndonos, que están compartiendo y siendo parte de todo esto. Muchísimas gracias como siempre. Les vemos mañana para continuar bueno, con todo esto que estamos desde hoy ya planteando en torno a esta valija de venida, perdón, a esta caja de herramientas de venida en valija de recursos. Gracias.